El señor portavoz del Partido Popular, en ocasiones también alcalde de Madrid, se ha lucido este fin de semana con sus declaraciones públicas. Primero ha dicho que está justificado borrar el mural de las luchadoras feministas porque... ETA. ¿Cómo es posible que hable de un mural en y no hable de los murales que ensalzan precisamente aquellos que hicieron de la violencia su forma de vida? Se podría hacer un tratado matemático. A mayor es la burrada que hacen, menor es el tiempo que tardan en decir ETA y en terminar manoseando a las víctimas. Señor Almeida. Comparar a las mujeres con terroristas solo evidencia que usted ha metido la pata hasta el fondo. Si ha aprobado borrar el mural es por dos razones. Uno, porque obedecen a Vox. Dos, porque solo saben destruir. Destruir Madrid Central, destruir zonas peatonales, destruir placas de los fusilados, destruir monumentos o martillazos, destruir centros sociales y destruir murales. Creo que ya va siendo hora de bautizarle como Destrucciones Almeida. Pero esto desgraciadamente no es todo. También han tenido el buen tino de decir... Que está bien que se vacune el Gemat y otros políticos porque no podemos quedar descabezados. A mí me parece muy lógico y muy razonable que se vacune. Señor Almeida, huele a venda puesta antes de la herida, pero además es una idea muy peligrosa. Por esa regla de tres, ¿no deberían vacunarse los directivos del IBEX antes que los mayores de las residencias? ¿O los directores de los hospitales antes que los celadores? ¿O los alcaldes antes que las cajeras de supermercado? ¿O las maestras? ¿Dónde ponemos el listón de quién merece antes la vacuna? Señor Almeida, es muy fácil. Hay un orden. Opera en función de lo vulnerable que seas y no del apellido o la nómina que tengas. Y la gente está guardando pacientemente en situaciones muy delicadas. Y aunque usted los denomina cualquiera con desprecio, estamos orgullosos de que lo público priorice a los cualquiera frente a las prebendas de los privilegiados. Defender lo contrario es defender que el capitán salte el primero del barco. Básicamente las prácticas corruptas del Partido Popular de siempre, pero no por ello menos cobardes.